¿Sabías que para ayudar a nuestros hijos a estudiar matemáticas, debemos tener tres cualidades elementales? Conocimiento, paciencia y tiempo. Funcionan como un trípode. No basta con tener dos. Si uno falta, se cae. ¿Te suena esto familiar? Somos el aliado que estabas esperando. La buena noticia es que Epsilon Academy lanza su nuevo servicio Epsilon Plus que cuenta con membresías exclusivas para primaria con todo el contenido desde segundo a sexto grado en donde jugamos a aprender, nos divertimos con la matemática, tenemos el contenido organizado con la malla curricular de cada grado con acceso a todos para que estudies a tu ritmo, practicamos con simuladores que ayudan a entender mejor las operaciones matemáticas Incluye clases grupales o personalizadas totalmente en vivo para que estudies y practiques con nosotros. Con Epsilon Plus tienes muchos más beneficios. Somos más que una clase. Regístrate en nuestra página web epsilonacademy.com.